Este año se instaló en cada computadora el Minecraft educativo como recurso, fue muy interesante. Como teníamos que representar el sistema solar de escala y ellos tenían que aprender a medir y a construir una escala, les propuse realizar un modelo del aula de informática en el videojuego. Para el alto hay que fijarnos cuánto, cuánto mide para ver cuántos bloques se usar. Perfecto. Cuando hicimos Minecraft lo supe, entendieron y ahí partimos. Trabajamos los diámetros de los planetas y la distancia entre los planetas. El otro modelo fue una maqueta para trabajar los movimientos de rotación y traslación. Trabajamos con un kit de robótica. Y después conectamos el El tema de robótica me parece súper interesante. Como docente, debemos también estar preparados para eso.